¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para este hermosísimo canal. Hoy día les vengo a traer un top 5 mejores micrófonos calidad-precios en Amazon. Todos los links estarán allá abajito en la descripción. Y sé que muchos de ustedes son creadores de contenido y no tienen mucho dinero. Y la información estará abajo en la descripción. Y quién sabe que comenzamos Empezamos el top con el micrófono de la marca Micrófono Blue and Play USB 2.0 compatible con portátiles o PC Incluyendo sistemas Windows y Mac No requiere instalación de controladores de y depuración compleja el micrófono USB tiene un chipset de sonido poliofesional integrado, captura un sonido claro. Es perfecto para grabar podcasting, streaming, zoom, twitch, voz en off, videos en youtube y más. Con luz RGB, construcción sólida y rotación 360. Estable y cómodo, nunca se desmorona ni se pliega. El soporte metal es estable y te permite ajustar 360 Función de silencio y filtro de ruido Si presionas y mantienes pulsado el botón de mute durante 2 segundos encenderá el modo de reducción de ruido filtrando más del 90% del ruido adicional y suena captura el sonido claro, suave y nítido frente al micrófono Top número 4 El micrófono Fifin Apple Game A8 cuenta con jack de auriculares 3.0 en la parte de abajo para escucharte mientras hablas. También puedes ajustar la perilla de ganancia para hacer que el micrófono tenga más o menos volumen. Este, como el anterior, en la parte de arriba puedes tocarlo y silenciarlo. También tiene un apartado RGB. También viene con un soporte de plástico y filtro anti pop para que no se sature el audio. Top número 3 Razer Serien B2 Micrófono de condensador con la impresionante de sensibilidad del micrófono. Es capaz de capturar tu voz con un alto grado de precisión especialmente las frecuencias más altas también cuenta con limitador digital analógico y monitoreo del micrófono con unos audífonos amortiguador incorporado para cuando se caiga no se rompa fácilmente control de ganancia y botón de silencio Top número 2 Este micrófono lo puse aquí porque es el que más uso para grabar estos videos Que es el Red Dragon Blazer GM300 Cuenta con botones uno para subir volumen y otro para bajarlo Viene con una almohadilla anti-pop y una base de metal Que se puede poner en un brazo y es cardioide y solo se escucha de frente Para que cuando estés jugando con el teclado solo se escuche tu voz y funciona con solo conectarlo, sin tener que instalar ni un driver. Top número 1: Este micrófono merece el top por la calidad y por ser el más caro de la lista. El micrófono HyperX Solo Cast.